Bienvenidos un día más a Oniactiv. TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el modelo de negocio dropshipping y te estarás preguntando ¿qué es esto del dropshipping? Oh, it can crash. Muy bien, es un modelo de negocio en el cual un minorista pone a través de una tienda online productos a la venta, pero que no tiene en stock. Es decir, imagina que tú quieres montarte una tienda online, pero no tienes la capacidad de tener un almacén y estocar los productos. Con el modelo de negocio dropshipping eso ya no es necesario, ya que a través de un proveedor tú vas a poder vender esos productos sin tener necesidad de estocarlos ni de encargarte del envío. Vamos a dejarlo todavía más claro. Imagina que tienes una tienda online. Un cliente final entra y compra. Tú recibes ese envío que pasa directamente al que llamamos dropshipper, que es el proveedor mayorista que tiene el almacén y estoca los productos. Es este el que se encarga de enviar ese producto que el cliente final ha comprado directamente con tu marca. El dropshipper no aparece por ninguna parte y el cliente final no sabe que es él el que ha enviado ese producto, sino que lo hace a través de tu marca. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo de negocio y cómo puedes explotarlo, así como hacer una buena estrategia de marketing. Es probable que hayas oído hablar sobre este modelo de negocio, porque se ha puesto muy de moda en los últimos años. ¿Por qué? Muy fácil, hay bastantes ventajas sobre este negocio. En primer lugar, el ahorro de la necesidad de estocar. No hace falta que cuentes con un almacén para guardar todos estos productos. El dropshipper o mayorista se encarga de eso y tú solamente de vender, que no es poco. Unido a esto, no se necesita mucha inversión, ya que al montar un negocio, uno de los grandes costes es el almacén. Unido a todo esto, derivamos que es un negocio que se puede comenzar con poquita inversión. Obviamente, como en todo negocio, lo que buscamos son ganancias. En este modelo de dropshipping, las ganancias son un poquito menores que en otro, pero aún así podemos obtener un buen pellizco del margen de la venta de estos productos. Otra de las grandes ventajas es que no hay que preocuparse por la gestión del los pedidos, ni por el stock. El mayorista se encarga de todo esto. Realiza los pedidos por ti, los almacena, se encarga del transporte... Y además, otra de las grandes ventajas es que es un modelo muy escalable. Es muy fácil ampliar el catálogo de tu tienda online. Al igual que tiene ventajas, también tenemos algunos inconvenientes. Uno de ellos es que hay un margen muy pequeñito, ya que es un mercado muy competido. En los últimos años se ha puesto muchísimo de moda, ya que es un negocio como os decía, con poquito riesgo, entonces hay que currárselo muchísimo para que tu tienda online salga adelante. Al hilo de esto hay que realizar un gran esfuerzo en marketing, tienes que diferenciarte. Con tanta competencia es muy difícil llegar a los consumidores y obtener rentabilidad de este modelo. Además, lo malo es que hay una pérdida de control, ya que tú no te encargas del envío de los productos, pero el responsable último de cara al cliente final eres tú. Por lo tanto, aquí hay que elegir muy, muy bien con quién se trabaja para que tu negocio vaya viento en popa. Si se trabaja con varios proveedores, otro de los problemas que se puede acarrear es la duplicación de gastos de envío. Los productos van a venir de diferentes sitios y, por lo tanto, puede que haya dos envíos diferentes que provengan de distintos sitios, lo que conlleva un doble gasto de envío. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Una vez que hemos visto qué es esto del dropshipping y qué ventajas e inconvenientes tiene, vamos a ver cómo se puede hacer. En primer lugar, vas a tener que elegir muy muy bien tu nicho de mercado. Escoge bien tus productos. Haz un estudio y escoge aquel nicho que no esté muy competido, que tenga unos productos que puedas obtener rentabilidad, que haya una necesidad a cubrir y que se pueda posicionar. Para todo esto, estudia muy bien a tu competencia y los precios. En este tipo de negocios es súper importante tener a la competencia bien estudiada, ya que puede haber muchos negocios que tengan los mismos productos que tú. Por lo tanto, la gente va a intentar diferenciarse por el precio. Pero si bajas mucho el precio, no vas a obtener la rentabilidad que necesitas. Por ello, tienes que diferenciar tu negocio. Por otro lado, súper, súper, súper, súper, súper, súper importante es que escojas bien a tu proveedor, a tu dropshipper. Mira bien dónde están, estudia muy bien el servicio que te ofrecen, cuánto te van a cobrar, la gestión de los envíos, con qué compañía lo van a hacer, cuáles son los tiempos de entrega, quién corre con los gastos de las devoluciones... La mayoría de dropshippers están en el extranjero, pero existen un par en España bastante importantes, entre ellos Big Buy, que ofrece unas condiciones muy buenas y cuyo producto es nacional. Escogiendo un proveedor nacional, te aseguras que los plazos de entrega en nuestro país van a ser más cortos y por lo tanto tus clientes estarán más satisfechos. Si tu dropshipper no te pone la plataforma para hacer tu e-commerce, tendrás que elegirla tú. Por lo tanto, esto es un paso fundamental, ya que es lo que van a ver tus clientes, es tu cara hacia el exterior. Otra parte fundamental en el dropshipping es trabajar muy bien tu SEO. Piensa que va a haber un montón de competidores que probablemente tengan los mismos productos que tú. ¿Esto qué significa? contenido duplicado. Y esto a Google no le gusta nada. Así que vas a tener que invertir mucho tiempo en cambiar las descripciones, en personalizar tu e-commerce para que esto no te pase y Google no te penalice. Y por último, lo fundamental de este negocio es hacer un marketing maravilloso. Tienes que diferenciarte, tienes que hacer que tu e-commerce sea único y que te elijan a ti. Porque con tantísima competencia, si no lo haces, y hablando de marketing, te voy a contar qué acciones puedes hacer para dar a conocer tu e-commerce de dropshipping en las diferentes fases del embudo de marketing. Recordemos, el embudo de marketing son aquellas fases por las que van pasando los usuarios en el proceso de compra. En cada una de ellas vas a tener que realizar diferentes acciones. Para ilustrar todas estas acciones que puedes hacer en las diferentes fases del embudo de marketing, vamos a poner el ejemplo de un modelo de negocio de un e-commerce de dropshipping de artículos de regalo. Imaginemos que tienes un e-commerce en el que vendes todo tipo de productos que son perfectos para hacer regalos. En la primera fase, que es la de descubrimiento, los usuarios todavía no te conocen, tienes que hacer que les suenes. ¿Qué cosas puedes hacer para esto? Muy bien. En primer lugar, las redes sociales van a ser tu mejor aliado. Es una forma bastante asequible de llegar a un montón de personas. ¿Que tienes un artículo súper molón que lo va a petar? Pues haz un sorteo, haz que todo el mundo lo comparta y así todos querrán visitar tu página web. Y lado a las redes sociales puedes hacer publicidad en ellas. Es una forma también bastante económica de llegar a un montón de personas y de alcanzar tus objetivos, atraer un montón de gente a tu página web. Otra forma de hacer esto es con el display. La publicidad display son aquellos banners que nos encontramos en páginas web, a los lados, enfrente, entre el contenido, que también nos dan un montón de visibilidad. Además, esto puedes hacerlo con nuestra herramienta ONIAD, que más adelante te explico el abanico de posibilidades que te da. Una vez que has conseguido que esos usuarios te descubran, pasamos a la fase de consideración, interés e intención de compra, que las vamos a agrupar para hacer esto un poquito más ligero. En esta fase va a ser súper importante que hagas publicidad en búsqueda. Cuando los usuarios busquen tu producto, tienes que estar ahí. Otra forma muy fácil de llegar a ellos es con los anuncios de shopping. No sé si has visto cuando buscas algo, por ejemplo comprar patinete, que hay una pestaña en la que dice shopping y ahí aparecen un montón de productos. Es una forma muy sencilla de que tus productos tengan visibilidad. Aquí entra en juego el retargeting. Recordemos, el retargeting es aquella publicidad que se muestra a personas que o bien han visitado tu página web y por tanto ya te conocen o bien han abierto tus emails. Este tipo de publicidad es siete veces más efectiva que los anuncios a personas que todavía no te conocen, por lo que es una baza que tienes que jugar sí o sí. Con nuestra herramienta ONIAD puedes hacer este tipo de anuncios de forma súper sencilla y en tan solo cinco pasos estar llegando a todo el mundo que ha visitado tu web. Si has conseguido recopilar los emails de algunos de los usuarios de tu página web, es tu oportunidad para hacer email marketing. Crea una estrategia en la que vayas enviando a tus usuarios contenido interesante para que vayan descendiendo por el embudo de marketing, así como aquellos productos que, por ejemplo, hayan dejado abandonados en el carrito de compra. Como decíamos antes, el SEO es súper importante y por lo tanto vas a tener que tener contenido en tu página web que sea de interés y que resuelva las posibles dudas que tus usuarios tengan. De esta manera vas a conseguir que aumenten tu confianza y el recuerdo de tu marca para que al final acaben comprándote a ti. La siguiente fase es la de conversión. Aquí ya los tienes en el bote y están a puntito de decidirse por un proveedor. ¿Serás tú? Lo que puedes hacer para que te elijan es todas las acciones que hemos comentado antes, obviamente, y también retargeting dinámico. Este tipo de publicidad muestra anuncios a tus usuarios de los productos específicos que han estado visitando en tu web, ¿a qué mola? También puedes aprovechar para enviarles promociones, así como mailing de los carritos abandonados. Con todas estas acciones seguramente vayan a elegirte a ti, tienes que currártelo. Por último, una vez que te han comprado, llegamos a la fase de satisfacción, fidelización y recomendación. En un e-commerce es muy importante que la gente esté satisfecha, porque es bastante probable que si están contentos, repitan. Para ello necesitas un buen sistema de recomendaciones, apóyate en herramientas como pueden ser las recomendaciones de Facebook o las reseñas de Google, de esta manera vas a poder hacer públicas todas las opiniones de tus clientes. Para incentivar estas reseñas puedes ofrecer vales de descuento para próximas compras, esto es algo que funciona súper bien, así que ¡anímate! Y hasta aquí las acciones que desde Unidad TV te recomendamos para llevar tu e-commerce a lo más alto. Después de entender qué es el dropshipping y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes, te debemos recordar que no es tan fácil como lo pintan. Es un modelo de negocio que se ha puesto súper de moda, pero que entraña dificultades para que salga adelante. Por eso desde Unidad te animamos a que te lo ocurres muy bien y queremos ayudarte a que tu negocio crezca. Por eso te traemos los mejores contenidos en marketing en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog y también en nuestro curso de ONIA. ¿No lo has visto todavía? Pues visita el enlace que te dejamos en la cajita de descripción y no dudes en apuntarte. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, de la manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo.